Hola, me llamo Carlos Vaquero. Es un placer presentarles este nuevo video, cuyo tema ha sido sugerido por bastantes miembros de nuestra familia de suscriptores. Se trata de un curso de solfeo en clave de FA. Para disfrutarlo y sacarle máximo provecho, los invitamos a imprimir los PDF de este material que se encuentran en nuestra página web, academiamundodelamusica.com. Recursos Ahí señalan la carpeta que dice PDFs de los videos de YouTube y escogen la carpeta número 29, solfeo en clave de fa. Les será de gran ayuda y es completamente gratis. Miren la importancia tan grande de conocer y dominar la clave de fa. Imagínense ustedes que la clave de fa no existiera, que todo lo escribiéramos en clave de sol. Pues en clave de sol el do central del piano se escribe así, primera línea adicional inferior. Una octava más abajo hay otro DO. Miren cómo se escribe ese, ese, ese DO en clave de SOL. ¿Sí ven? Para escribir ese DO hay que utilizar cuatro líneas adicionales. Ya se vuelve un poco incómodo reconocer con rapidez notas como esa. Una octava más abajo hay otro DO. Miren cómo se escribe en clave de SOL. Fíjense que para poderla escribir se requieren ocho líneas adicionales por debajo del pentagrama. Más abajo tenemos otro do en el piano, miren cómo se escribe en clave de sol, si ¿Sí ven, escribir esa nota en clave de sol exige que utilicemos 11 líneas adicionales por debajo del pentagrama. Leer estas notas tan abajo en el pentagrama es imposible, aún para el más experto de los músicos. Para esas notas tan bajas se tuvieron que inventar la clave de fa en cuarta línea. ¿Qué implica en un pentagrama que la clave no sea la de sol sino la de fa en cuarta línea? La primera consecuencia que está haciéndose notar es que la cuarta línea se llama FA. En consecuencia, los nombres de las líneas y los espacios en todo el pentagrama, incluyendo líneas y espacios adicionales, van a ser los siguientes. Ayúdenme ustedes a llenar este pentagrama usando su lógica. Teníamos FA. Ahora, arriba de FA, ¿qué nota queda? Sí, correcto, SOL. Y a continuación de SOL, ¿qué nota viene? Claro que sí, LA. Luego... Encima del pentagrama en clave de FA nos encontramos con SI sí. y luego de SI sí, en la primera línea adicional superior encontramos a... ¿A qué nota? Encontramos a DO, correcto. Ahora volvamos a partir de FA donde estábamos hace un momento. ¿Debajo de FA qué nota tenemos? Al comienzo eso podrá darles un poco de dificultad. ¿Qué nota está antes de FA cuando decimos las notas en orden? DO, RE, MI, FA. La nota que está antes de fa es mi, así que mi es la nota que está debajo de fa. A ver, ayúdenme. ¿Qué nota creen que es la que queda debajo de mi? Correcto, re. En todo el centro del pentagrama en clave de fa, la tercera línea es re. Sigamos bajando. Debajo de re, ¿qué nota creen que queda? Pues do. Muy bien. ¿Debajo de do, qué nota tenemos? Debajo de do está si. Y debajo de si, correcto, la. Y luego... Piensen un poquito. Debajo de LA está SOL. Muy bien. SOL es la primera línea del pentagrama en clave de FA. Y debajo de SOL, ¿qué nota quedará debajo de SOL? Muy bien, es FA. FA queda debajo del pentagrama en clave de FA. Y debajo de FA tenemos a... Muy bien, tenemos a MI. La primera línea adicional inferior se llama MI. Y debajo de MI, en el segundo espacio adicional inferior, tenemos a RE. Y ya para terminar esta etapa debajo de Re en la segunda línea adicional inferior, ¿qué nota creen que queda? ¿Correcto? Do. Ya tenemos aquí prácticamente todas las notas del pentagrama en clave de Fa. Mírenlas con detenimiento porque estas notas son el objeto de este video, las van a aprender a reconocer y a hacer música con ellas de manera ágil si practican bastante cada uno de estos ejercicios las van a aprender a reconocer y a hacer música con ellas de manera ágil si practican bastante cada uno de los ejercicios que les trae esta presentación. Les recuerdo que la clave de fa la utilizan muchísimo los pianistas para su mano izquierda y hay instrumentos que solo se escriben en clave de fa, por ejemplo el trombón o pensemos en otro, el contrabajo, Ese, esos se escriben en clave de fa y hay más instrumentos que se escriben en clave de Fa. Bueno, sigamos donde estábamos hace un momento, estábamos poniendo los Do del piano a partir del Do central hacia abajo y lo empezamos a hacer en la clave de Sol, llenándonos de montones de líneas y espacios adicionales, tantas que es imposible leer eso con comodidad, aquí estábamos hace un momento. Ahora separemos un poco el teclado y el pentagrama en clave de Sol y pongamos en este espacio un pentagrama en clave de Fa. Esto lo aprendimos hace un momento. El Do central en clave de Fa es este, el que está en la primera línea adicional superior. Así las cosas miren bien cómo se ven las notas anteriores en clave de Fa. Observen dónde se escribe esta misma nota en clave de Sol, Si ¿sí ven? Bueno, ahora veamos cómo se escribe en clave de Fa el Do que está a la izquierda del Do central. Leerlo es muy cómodo. No tiene líneas ni espacios adicionales. En clave de soles, de este mismo modo, se escribe utilizando cuatro líneas adicionales, miren eso. Y el siguiente do hacia la izquierda, miren cómo se escribe. ¿Notan la diferencia? Son solo dos líneas adicionales usando la clave de fa. Si usáramos en clave de fa, la clave de fa para escribir esa nota, se necesitarían ocho líneas imposibles de leer. Y el siguiente do, miren cómo se escribe. Sí, ese es el mismo Do, con un signo que se llama octava abajo. Sin llenarnos de líneas y espacios adicionales, escribimos el primer Do del teclado del piano con solo dos líneas adicionales por debajo del pentagrama y ya no con once. Muy bien. Esta es la lógica de la lectura de la clave de Fa. Vamos ahora a empezar con nuestros ejercicios de lectura. Si ya imprimieron los PDFs de este video, prepárenlos, porque serán de gran ayuda. Si no lo han hecho, impriman todos los PDF que están en nuestra página web AcademiaMundoDeLaMusica.com Ahí señalan la carpeta PDFs de los videos de YouTube Y una vez ahí, señalen la carpeta número 29 Solfeo en clave de Fa Son gratis y les van a ayudar a tener mejores resultados de todos estos ejercicios Comencemos con el ejercicio número 1 Tiene 80 notas en clave de Fa al principio en orden y luego puestas de manera aleatoria. Practíquenlo muchísimas veces, tantas como lo necesiten. Si ya dominan la lectura en clave de fa, pasen de inmediato al ejercicio siguiente. Pero si aún necesitan reforzar este conocimiento, practíquenlo con paciencia y dedicación muchas veces. Tantas veces como lo necesiten. ¿Están listos? Vamos. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Si, la, sol, fa, la, do, si, la, sol, fa. buen trabajo. Ahora háganlo ustedes solos sin mi ayuda. Buena suerte. ¡Excelente! Ahora hagamos juntos el ejercicio número 2, negras y silencios de negra. Un, dos. mi do, si, la, fa, la, sol, la, si, la, sol, mi, sol, fa, sol, la, sol, fa, re, fa, mi, fa, sol, fa. Muy bien, ahora ustedes solo hagan el ejercicio número 2. Si necesitan hacerlo muchas veces, háganlo. No hay otra manera de lograr el dominio de esto. Viene ahora el ejercicio número 3. Hagámoslo juntos con mi voz guiando su práctica. Dos, tres, cuatro. La, cinco. Sol, sol, si do, re fa mi, re mi do, sol mi do, la sol, ustedes solos pueden practicar este ejercicio sin mi voz apoyándolos. Bienvenidos ahora al ejercicio número 4. Hagámoslo juntos. Vamos a practicar muchas corcheas en clave de Fa. 3, 4, Do, Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Sol. Re, Re, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Si, La, Mi. Fa, Sol, La, Si, Si, Do, Si, fa, fa, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Re, Do, Sol, Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Re, Mi, Re, La, La, La, Si, Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi,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 Fa, Sol, La, Si, Si, Do, Si Pi, Re, Do, Si, Re, Do, Si, La, Fa Fa Re, Do, Si, La, Do, Si, La, Sol, Mi Mi Do, Si, La, Sol, Si, La, Sol, Fa, Re Re si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, re, mi, fa, mi, re. Re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, mi, fa, sol, fa, mi. Mi Fa Sol La Si Do Si La Fa Sol La Sol Fa Fa Sol La Si Do Re Do Si Sol La Si La Sol Sol La Si Do Re Mi Re Do La Si Do Si La la, si, do, re, mi, fa, mi, re, si, do, re, do, si. Y ahora ustedes solos practiquen el ejercicio número 4. El ejercicio número 5 les va a ayudar a perfeccionar su lectura de corcheas. Primero yo los apoyo. do, la, do, sol, si, sol, si, fa, sol, la, sol, fa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, si, re, si, do, la, do, la, fa, fa, fa. Do, la, do, la, si, sol, si, sol, mi, mi, mi. Si, sol, si, sol, la, fa, la, fa, re, re, re, La, fa, la, fa, sol, mi, sol, mi, do, do, do. Do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Re mi fa sol, mi fa sol, la si la sol fa mi. Mi fa sol, la fa sol, la si do, si la sol fa. Fa sol, la si sol, la si do, re do, si la sol. Sol la si do la si do re mi re do si la la si do re si do re mi fa mi re do si si do re mi do re mi fa sol fa mi re do Do Si La Sol Si La Sol Fa Si Si Si La Sol Fa La Sol Fa Mi Sol Sol Sol La Sol fa, Mi Sol Fa Mi Re Fa Fa Fa mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, la, si, do, re, mi, re, do, sol, la, sol, do, re, do. Muy bien, en este momento ustedes pueden hacer solos el ejercicio número 5. ¡Disfrútenlo! ¿Quieren practicar las semicorcheas? Bienvenidos al ejercicio número 6. Ustedes y yo a una sola voz. Vamos. Dos, tres, cuatro. Mi, do, re, mi, fa, sol. Fa, sol, la, si, do, do, sol, sol, mi, mi, re la sol la la fa sol si re do sol mi do la la la la sol fa mi re do si la sol do sol do sol si sol si sol la si do re mi re do si sol la si do re do si la sol Sol Sol Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Mi Re Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Re Do Si Do Si La Sol Fa Mi Re Do re re re y si, la sol sol sol sol así si, do re re re dos si, y re dos sol así si, do re mi fa sol mi do mi do re sol así si, do re mi fa sol mi sol mi fa mi re dos si, y la sol fa di sol do. Mi sol, la, fa, sol, la, si, do, re, mi, do, sol, mi, sol, do, sol. La, si, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, re, sol, sol. Lado, lado, la, do, la, do, si, sol, sol. La, sol, fa, mi, re, do, si, sol, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, re, mi, fa, re, mi do re mi sol re sol sol sol la si do si la si do re si sol sol la si do si la sol la fa fa sol la do si la sol do re mi fa sol do do do re mi Sol, la, sol Re, re, re, mi, fa, mi, re Re, mi, fa, sol, la, fa, si Sol, do, sol, fa, mi, re, do Do, do, mi, re, do Si, si, si la, sol, la, si la, fa, fa, sol, la, sol, la, si, do, do, sol, fa, mi, re, do. Es el momento de practicar el ejercicio número 6, pero ahora ustedes solos. buen trabajo. Ahora, el ejercicio número 7. Hagámoslo juntos. Sol, mi, sol, do, sol, mi, sol, do, mi, re, do, si, sol, fa, sol, si, sol, fa, sol, si, la, fa, do, fa, la, fa, do, fa, la, do, si, la, mi, mi, sol, si, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, fa, mi, si, La, Sol Sol, Re, Sol, Re La, Do, La, do. Si, Sol, La, Si Do, Re, Mi, Re, Do, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol Do, Re, Mi, Fa, Sol Fa, Mi, Sol Fa, Mi, Re, Do, Re Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Mi Do Do Si Do Si Do La Si Do Re Mi Do Do Si Do Sol Mi Sol Do Re Do Si Do Si Sol Mi Re Do Sol Mi Sol Do Fa Sol La Fa, Sol, Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Si, Sol, Fa, Re, Mi, Mi, Re, do, do, Do, Sol, Mi, Re, Do, Mi, Fa, Re, Re, Do, La, Si, La, Fa, Re, Do, Si, Sol, Sol, Mi, Do, Do, Do, Si, La, Si, Do. Sol, La, Sol, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Re Do, Sol, Mi, Sol, Do, Mi, Mi, Re, Do Do, Do, Do, Do Viene a continuación el ejercicio número 7 sin mi voz de apoyo Antes de la parte final de este video les invito a que se suscriban a nuestro canal, ustedes ya se dieron cuenta que este material vale muchísimo la pena, de verdad. Por favor señalen el dedito hacia arriba para que encuentren este video con facilidad cuando lo necesiten. Si señalan la campana, YouTube les avisará cuando les hemos subido material nuevo. Ah, y si nos quieren apoyar, los invitamos a hacer una pequeña donación, el link está a disposición de ustedes en la descripción del video. Agradecemos esta sugerencia que nos dieron algunos de nuestros suscriptores de España. Muchísimas gracias. Sigamos adelante. Ejercicio número 8. Tresillos de corchea con semicorcheas en una combinación muy interesante. Primero yo los acompaño. Comencemos. 1, 2, 3, Do, do, do, re, mi, fa, sol, la, si si fa re re re mi fa sol la si, do do sol mi mi mi fa sol la si, do re re la fa fa fa sol la si do re sol mi mi do re mi fa mi do re re sol mi sol fa mi re do re mi re re fa mi re do si do mi sol sol la si do re mi fa mi re mi re do si la la sol la si do sol do, do. Doing, do si la sol fa mi re do si la sol si re si sol la la sol fa mi re do si la si re do sol la si do. do re mi fa sol la si do re mi fa sol fa sol mi sol mi sol re sol re sol do sol do sol re do re do y si, la sol sol la si do re mi fa la sol fa mi re do sol sol fa mi fa mi do re. Do re mi fa sol la si, do re mi fa sol re. Do re mi fa sol la si, do re do mi mi do re mi re re re si do re do. La, fa, la, fa, re, re, sol, mi, sol, mi, do, do, sol, la, si, la, si, do, si, do, re, mi, fa, re, sol, mi, re, mi, re, do. Perfecto. Ahora ustedes solos van a hacer el ejercicio número 8. Viene ahora el ejercicio número 9. Combina varias de las figuras que vimos hace un momento en este video. Hagámoslo juntos. 1, 2, 3 y... Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Mi. Fa, Re, Fa, Re, Fa, Re, Si, Re, Sol. La, si, do, do mi re do re mi mi sol fa mi fa sol mi mi mi fa mi mi fa mi mi mi fa mi mi fa mi re mi fa mi re mi mi mi fa mi mi mi fa mi mi fa mi mi fa mi re mi fa re do mi, mi, mi, sol, la, la, la, re sol la, fa sol sol. Mi mi mi sol la, la, la, re re re mi sol sol. Mi mi mi fa, mi mi fa, mi mi, fa, mi, re, mi fa, re, do. Sol fa mi sol fa mi re sol sol sol sol fa mi sol fa mi re sol sol sol sol fa mi sol fa mi re sol fa mi sol fa mi do si la do si la Fo, mi re fa mi re si la sol si la sol mi mi mi mi, sol, mi, re, sol, re, mi, sol, mi, re, sol, re, mi, fa, sol, mi, fa, re, do, do, sol, do. Muy buena práctica. Ahora ustedes pueden hacer el ejercicio número 9 sin mi ayuda. Disfrútenlo mucho. Amigos, llegó el ejercicio final, el ejercicio número 10. Tiene varias canciones muy conocidas. Traten de identificarlas. 2, 3, 4, Mi sol, sol, sol, sol, la, la, la, la, si, si, si, si, si do, do, si, sol, la, la, do, si. Fa la la la la sí sí sí sí Do do do do si do si Sol la sol si la sol do do do re re re re mi mi mi mi sol fa mi fa mi re re La do do do la sí si sí si, si la do do do Sol, Do, Re, Mi, Mi, Mi, Re, Do, Mi, Re. Sol, Re, Mi, Fa, Fa, Fa, Mi, Re, Fa, Mi. Do, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa. Si, do. Sol, sol, sol, sol, la sol, do, do, do, do re, do, mi, mi, mi, mi, mi, mi, re, mi. mi mi mi mi re, do, re, re, re, re do, si do, la Sol, sol, La sol, do, do, do, do, re, do, mi, mi, fa, mi, re, mi, la sol, La do, re, mi, sol, do, Mi fa, fa, Fa re, sol, sol, mi, re, do, La si la si do si la sol fa la mi la si la si do re mi do re si mi mi la la sol fa fa fa fa fa mi re do, si si si si si si si si si sol sol sí si Re Sol Sol, sol, si si si re, Sol Sol, la, la sol, todo, do, la, la. la, si, todo, do. si, la sol, la sol, mi, todo, do, do sol Si, todo, la Para terminar este video hagan ustedes solos el ejercicio número 10. eso es todo amigos, este video es para practicarlo una y mil veces, en especial quienes aún no dominan la lectura en clave de FA. Gracias por acompañarnos, por recomendarnos con sus amigos y por suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video.